El partido es Rafa Gol con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, gol, gol, gol, gol. Es Rafa. Equipo deportivo, Rafa go. Gol, gol, gol, gol, es Rafa Gol, Rafa Gol. Go, go, go. go, go. Hola, gente amigos? buenas noches, bienvenidos, aquí estamos para presentarles el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este debate lo emitimos de lunes a viernes, tres horas de 12 del día a 3 de la tarde en los 910 del AM en Medellín, La Voz del Río Grande y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín. No olvide, 910 en el AM La Voz del Río Grande y también los pueden sintonizar a través de nuestra emisora en online, www.rafagol.live. Y los domingos estamos en Teleantioquia TV en Grande. Bueno, muy bien, estuvimos viviendo el Clásico Regional de la Montaña, entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente de Medellín. El Clásico 299 terminó con división de honores. Se dividieron los puntos, pero se marcaron dos goles por bando. La verdad es que ha sido un clásico bastante emotivo el que vivimos el día anterior y también con goles espectaculares los que ...se realizaron en el Estadio Atanasio Girardat... ...Nacional 2, Medellín 2... ...hubo otro clásico aquí que fue el de Envigado... ...frente a Río Negro... ...Envigado 1, Río Negro 1... ...se fue el marcador del otro clásico... ...acá en, las, en el área metropolitana... ...se jugó en el municipio de Envigado... ...pero bien, vamos a hablar del clásico 299... ...donde pues... ...tuvo magia, tuvo color tuvo todos los ingredientes que tiene un clásico. Ya están los polemistas listos en unos momentos. Por ahora le voy a decir que llamen a nuestras líneas telefónicas esta noche para que participen de los premios que estaremos sorteando esta noche a nombre de Funcron que entrega los premios esta noche entre los que nos llamen a nuestra línea telefónica 232-4604 y 018051 5015 Llámenos y participen de los premios ...que estaremos entregando esta noche a todas las personas que marquen nuestras líneas telefónicas. Para eso tenemos hoy también una pregunta, la pregunta Pensando en Grande con Rafael... Hoy monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas para la entrega de premios y preguntas. Estado Don El Kilavo. Buenas noches, Don El -Kin. Hola, Don Rafa Gol. Muy buenas noches. El saludo cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, televidentes, internautas. Mis respetos para todos ustedes. Recuerden la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol. ¿Cuáles han sido los goleadores históricos en clásicos por parte de Nacional y Medellín? Primera pista. Los dos son antioqueños son antioqueños, son antioqueños, son de la tierra y es muy sencilla, goleadores del fútbol colombiano e histórico de Nacional e Independiente Medellín. Del clásico de la montaña, a mí me gustan los clásicos con goles y como le gusta a don Rafa Gol si ese empate con varios goles, hubo cuatro, pudieron haber sido más, de no ser primero por David González, hombre importante en el pórtico de Independiente Medellín porque generó más opciones el equipo Atlético Nacional pero en una jugada espectacular, nunca había hecho gol de tiro libre y lo hizo Elvis Perlaza con el conjunto deportivo independiente Medellín. Resultado que para los dos equipos no es bueno, porque se quitan puntos y los dos están por fuera de los ocho del fútbol colombiano. Nacional sigue subiendo en fútbol, porque ante Millonarios y Medellín tuvieron una muy buena actuación los jugadores, sobre todo los de los extremos adelante. E Independiente Medellín, ante la ausencia Ricaurte, encontró un excelente jugador que la gente no lo tenía en sus cuentas y ha venido marcando alguna diferencia y mucha diferencia en el clásico como fue el popular Alex Arboleda. La mesa está servida, el clásico nuestro, la gente en un 99.9% que se manejó bien. Felicitaciones para ustedes. Bueno, muy bien. Y el debate, vamos a la al debate, el debate lo presentamos a esta hora a nombre de...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 Activación de marca, patrocinios, mega eventos, derechos de televisión, publicidad en vallas electrónicas en todos los estadios de fútbol del país. Para eso, llámenos al 444-6529. Ahí estaremos en el, con Global Sport. Bueno, ahora sí nos vamos a ir al clásico. ¿Qué pasó en el clásico? ¿Cómo se vivió el clásico? La pasión del clásico. Pero yo antes, creo que tenemos una nota para entrar de una vez con un balance rápido de cómo estuvo el clásico. ¿Qué dice el doctor eh, Federico Gutiérrez, nuestro alcalde de la ciudad de Medellín, para que nos diga en resumidas cuentas cómo estuvo el clásico de la montaña? Así habló el doctor Federico Condonelkin. La voz. El gestor el de la iniciativa que este estadio en clásico se llene de rojos y verdes verdes y rojos es este señor el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez porque volvieron las hinchadas hay tranquilidad y paz y no solamente en el estadio en los barrios de Medellín previo y después de los clásicos bueno esa es la apuesta y que el fútbol es para disfrutarlo ese cuento pues de que el hecho de ser hincha de uno u otro equipo es motivo para agredirse eso no puede seguir haciendo camino y mire aquí el que la hace le va mal Mírese que se saltó de tribuna. ¿Qué le pasa? Ley del fútbol expulsado tres años del estadio y a pagar también una sanción económica. O sea que lo que yo digo es, vamos a hacerlo bien, pero mire, todo un estadio, más de 40.000 personas y mire el comportamiento de la gente adentro. Yo quiero destacar lo bueno y es el comportamiento de la gente. Rojos y verdes mezclados, rojos y verdes. Sí podemos, así como en las familias, en cada claro. familia de hinchas de Nacional, hinchas de Medellín. ¿Y por qué no íbamos a poder estar en el estadio? Mire, la administración anterior, la alcaldía anterior había prohibido esos clásicos, que porque era peligroso, sancionaban tribunas y eso es sancionar cemento. Y aquí lo que hemos dicho nosotros es cuidar a nuestra gente... Y a creer, a creer en la gente, cultura ciudadana. Él es Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, hincha de Nacional. Y esta señora le va a dar un besito que es hincha de Medellín, venga para acá señora, porque esto es de paz. ¿Usted qué le dice al alcalde? No me diga que lo va a invitar a Frijolito a la casa. Felicitaciones, de verdad que personas así son las que necesitan nuestras familias, la sociedad entera. Me alegra este encuentro. Sagrada, y acá estamos representando a toda nuestra región, a toda nuestra Colombia. Somos un solo pueblo. Sagrada, linda, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por doctor. todo. Esto lo, lo hace solamente Rafa Gol. Kiyo, pajarito, Kibo, ah, alcalde. Alcalde, ¿Qué don Federico. Suerte, papá. ¿qué o qué? ¿Qué o la o? Oiga. Saludos a los muchachos de Rafa Golomé, a toda la gente. Un abrazo. Esa paloma, te Chao. Dale, Chao, Rafa te saludo. Dale, Rafa Gol. Bueno, ahí estaba el, el alcalde dando el parte de lo que fue la presentación y los, eh, la seguridad como se, mov, se movió en el estadio de Atalán Girardot. Ya saben los hinchas, este hincha que se lanzó a la cancha tres años sin poder entrar a fútbol. Y no solamente en Medellín, en ningún estadio del país este muchacho puede volver a ingresar. Lo mismo... Y por eso hay que pedirles cordura y vivamos en paz, porque qué lindo ver un, un espectáculo como el que vivimos nosotros en el estadio de Atanasio Girardot, donde entró tanta familia, papá, mamá, hijo, el clásico en familia. Eso se debe a la seguridad que nos brinda el doctor Federico Gutiérrez, el hombre que está promoviendo la paz en el estadio. Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica, al debate. Vamos a presentar al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad, no se le arrugan ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas y sobre todo pues el hombre vivió intensamente su clásico. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al debate. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o apurados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Me siento que perdí el clásico. Porque con todo lo que hizo Nacional para ganarlo y no ganarlo, es una derrota. Me siento muy mal. Con un detalle, cada partido de Nacional viene siendo mejor que el otro. Es un equipo que viene creciendo en su fútbol, pero ayer lo puso todo en la cancha para ganarlo, pero el balompié no permitió ganarlo. De todas maneras, hombre, hasta ahí puedo llegar. Ya no puedo cambiar el resultado, no puedo cambiar el marcador, pero sí siento como un dolorcito muy íntimo saber que siendo inmensamente superior al rival, kilométricamente superior, no nos, haya, no nos hemos llevado los tres puntos que buscamos con tanto ahínco. Lamentable, no, pero es que ese es el fútbol y hay que aceptar las cosas del fútbol. Seguramente van a decir que no Que fue una justicia No, no fue justicia, lo de ayer no fue justicia No fue justicia Pero tampoco hay que llorar sobre la leche derramada No fue justicia El que hace los goles, punto Es en el fútbol, ese es el que logra Ese es el que tiene los logros Ese es el que logra Los logros Y no es pleonasmo Ese es el que logra los logros Y no es pleonasmo De todas maneras, hombre nacional hizo todo el equipo viene creciendo en su fútbol, lo que sí es hora ya de ir mirando lo que viene de aquí en adelante. De aquí en adelante al Atlético Nacional no se le puede o no se pueden permitir el lujo de seguir dándole puntos absolutamente a nadie, ni cometer esa tontería que se cometió en el minuto final, para que el enemigo empatara el juego de ayer. De aquí en adelante, si se quiere clasificar, si no se quiere repetir el triste espectáculo del semestre pasado, que no estuvimos en la fiesta final, hay que empezar a ganar de a tres, de a tres, señores, de a tres. Eso de que metí un golcito y ya me conformé, no. Si puede meter uno, dos, tres, cuatro, cinco, tenés que meterlos. Tenés que estar seguro, tenés que estar seguro para seguir pujando por esta liguilla final, que a la hora de la verdad es la verdadera y auténtica final. Ahora estamos en una base clasificatoria, pero como van las cosas, haciendo grandes partidos y no ganando, porque es que ahí está el cuide de la cuestión. El equipo está jugando bien, muy bien, muy bien, pero si no gana, no va a llegar a ninguna parte. No va a poder clasificar y eso sí que sería duro para Atlético Nacional y su gran afición. Bueno, eh, para usted quién fue la figura de Nacional. La figura de Nacional ayer. A ver, hombre, hubo tantos picos altos. Eh, pero, a Gerson, ver, hombre. Uh, Gerson Candelo. Candelo. Gerson Candelo. Muy bien, Gerson Se Candelo. Se reivindicó fue... porque ver, es, sí. que, es que Gerson Candelo tiene una deuda que ayer todavía no la has pagado. Ayer pagaste la cuota inicial. Ayer, mi querido Candelo, pagaste la cuota inicial de la deuda que tenés con la hinchada de Atlético Nacional. Al, al fin nos demostraste que sos crack, porque Nacional lo No sé a que lo había comprado, lo compraron. Como crack, como figura. Y al fin, después de tanto tiempo, casi seis meses, casi seis meses, el señor viene a demostrar que es capaz? Bueno, pero todo gracias a la Secretaría de Movilidad de Medellín, que esta semana lo pescó en la calle y le puso el borrachómetro y el señor Candelo apareció dando positivo y después fue a presentar excusas y prometió que iba a jugar bien y pudo jugar, pero tuvo que la secretaría ponerle el borrachómetro para que el señor jugara. Y ayer sí lo demostró. Así que Candelo tiene que seguir jugando. O si no, antes de cada partido, vamos a mandarle a la Secretaría de Movilidad. Don Gustavo Osorio, buenas noches. Bienvenido al debate. Luciano dice que no fue justo el marcador. ¿Fue justo está loco o no? Está loco, hombre. Vea, eh, Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Y tengo que decir lo siguiente. Voy a rebobinar simplemente eh, parte del partido. Mire, en el primer eh, minuto, dos o tres... La tiene Nacional con barcos cuando le mete un cabezazo y va David González. De ahí en adelante, la del gol. Y después una de Candelo, en un mano a mano que anticipa David González. Pero voy a las del Medellín. Dairo Mosquera, solo, solo. Increíble cómo esa pelota no entró. Dos. El casi autogol de Hernández. El casi autogol de Hernández. Son dos. El gol de Cano. Y Cano tiene otra oportunidad, así que en el primer tiempo fueron cuatro de Medellín, mínimo cuatro o cinco por 3 de Nacional. Entonces dónde está el desequilibrio para decir que Nacional fue más que el Medellín? Eso es mentira decir que el Nacional fue más que el Medellín. Y en el segundo tiempo, en el segundo tiempo sobre el final domina Nacional cuando el técnico del Medellín retrasa Arboleda, porque es que es muy cuerdo, muy cuerdo. Yo necesito manejar el partido. Tener la pelota y meto atrás y me meto atrás porque retraso al jugador. Como no estaba Ricardo, ¿verdad? porque gracias a la comisión disciplinaria de la Dimayor, que a ver, esto se llama violó el violó el debido proceso, según me dice el doctor Oscar Gaviria, violó el debido proceso, porque eso es increíble, eso es inhumano, eso es descaro, eso es atropello. Eso casi que robo, que a un jugador faltando horas para jugar un clásico, lo sancionen. Eso no pasa sino en Colombia, eso no pasa sino en Colombia. ¿Ah? Y es que a Medellín le pasan unas increíbles. Tuvimos que ir a jugar a Bogotá una, unos partidos de la Copa Libertadores, porque aquí una funcionaria del Inder le dio porque no se podía utilizar el estadio. Y voy más allá, en un clásico, el señor este... Eh, que ahora está en Santa Fe, delantero él. No, Johan Arango, no, hombre. No. Rodríguez. A Rodríguez, Arley Rodríguez simuló y pitaron un penal a favor de Nacional. Al otro día Arley Rodríguez dijo, no hubo penal, lo sancionaron. Entonces, no, pero todas contra el Medellín, pero tranquilos, aún así existimos y ayer... Jugamos el clásico de tú a tú al señor. Así el señor González diga que Nacional sí, fue más. Claro, Nacional nunca tú tú. fue más en claro, el clásico. Claro. Medellín lo jugó de tú a tú. Es más, tuvo más oportunidades de gol Medellín. Que no ¿Qué se va a esperar que diga lo contrario, hombre? Si vos no reconoces. Pero te nada. estoy, dando, te estoy qué, diciendo las jugadas de gol qué, que tuvo Independiente qué, Medellín. Qué, qué, qué se puede esperar te estoy dando de vos. diciendo eso, de las jugadas actuales de Independiente Medellín. Dailo Mosquera, Dailo la, Mosquera, la solo que vio y la el tira por fuera. Que vos se puede el, esperar Casi autogol Hernández, que eso. casi se lesiona el arquero cuadrado, porque casi no puede llegar a ese balón cuadrado casi, oiga, casi se lesiona el manguito de vos, rotador porque tuvo que exigirse al máximo man, man. a un autogolazo, a un autogolazo de, de Hernández con el salero estrujice. Central. Entonces, ¿de vos hay que esperar eso? El partido eso. terminó. Si le preguntás al dueño Giraldo, el dueño de Medellín, acepta que Nacional fue superior. Si le preguntás al dueño del Medellín, bueno. ¿pero de vos qué se puede esperar? Enseguida vamos vos, a las, las esperar. opciones de gol. A, eh, a propósito, señor Rosario, ¿qué le pasó en el la mano? Hombre, ah. tengo aquí, tengo un guante de, y es rojo, vea, es rojo. Un guante de billar que voy a entregar entre los que escriban acá a nombre de Mr. Villar, donde se puede jugar billar y billar pool, vea. Muy bien. Luciano, vea, ¿usted sí. también va a regalar el guante o qué? Claro. aquí sí quién? A un chaverdo a un ¿no? Mister Villar lo encontramos en el centro comercial Changai. ¿Y usted? A mí, a mí sí que me gustaba el billar. Sí, usted jugó a Villar. ¿o no? Cuando yo hacía vida social sí. me encantaba el Villar, pero ya no. Sí. Este guante para un hincha de Atlético Nacional. Se juega tres bueno, De Nacional. De Atlético Nacional. Bueno, entonces... De Atlético Nacional. Por supuesto, señor González. Bueno, a ver, porque qué locura. A ver, vamos a, a la mesa. A ver, con el cirujano del comentario. No, brava, ¿Cómo está, hombre? A ver. ¿Cuántas llegadas tuvo Nacional y cuántas tuvo Medellín para gol mm. en el partido? Óigame, Rafa, revisé el primer tiempo, no apunté el segundo tiempo, le soy sincero, pero en el primer tiempo cinco opciones de Medellín, cinco opciones de Nacional. Todo, cinco, cinco y las tengo aquí apuntadas. Yo también las pero tengo apuntadas. Bueno, pero bueno, Rafa, antes de empezar del clásico gravísimo, la mala noticia de lo de Juan Fernando Quintero, se rompió el ligamento cruzado anterior, uh, esa sí, esa seis meses no. de incapacidad, hoy jugando con el River Plate. Lamentable, lo de David Ospina con el Nápoles, eh, eh, problema trauma craneal, Sufrió mucho derrame de sangre, se, el jugador se desmayó en el terreno de juego. El Nápoles no lo presa, por supuesto. Quedó bastante mal de salud David Ospina. Así pues que la, la, la Federación Colombiana de Fútbol tomó una determinación: reemplazar a Juan Fernando Quintero con Jimmy Chará, que está en Brasil jugando en estos Uy. momentos. Y el reemplazo de David Ospina va a ser el arquero Montero, Álvaro Montero, del Deportes Tónimo. Una determinación que acaba de tomar la Federación Colombiana sí, de Fútbol. La y ya y, todos los derechos y de bueno. Colombia, pues. Y. Y, por supuesto, el tema de... Bueno, pero hay buenas noticia, ¿no? El, el, el tridente de goles que ha hecho hoy Jaime Rodríguez, eh, Wilmar Barrios, volante recuperador en el CENI, Gran figura y con gol, etcétera, etcétera. Y también hay buenas noticias, como la Vega Bernal, campeón en el París-Niza, segundo para Nairo Quintana. Lo del Medellín y lo del Atlético Nacional, por supuesto. Lo de la resolución que ha tomado el, la comisión disciplinaria, como Tavo lo ha dicho, también hay que decir que no cumple con los requisitos mínimos de ordenamiento jurídico en Colombia, de que exista la defensa, el derecho fundamental a una defensa y a un eh, debido proceso. ¿Cómo es posible que el miércoles, cuando se tomaron las determinaciones de sancionar a los jugadores, no hayan dicho también sancionado a Ricaurte, esperan como los ladrones en la noche? hasta las 9 de la noche del viernes para decir es sancionado, Ricardo cuando, si el Medellín se entera el miércoles por la noche, pues practica con otro jugador reemplazante, jueves y viernes, Rafa eso es de ahí, como no, 10 horas le, antes si de un partido, aclarar, lo que pasa es que los ladrones antes roban de noche, ahora ellos aprendieron el refrán, dice bueno, que el que madruga Dios le ayuda y ahora madrugan a robar, empate que no sirvió para, empate eh, nadie está diciendo eso nadie está diciendo eso no no, no, no, nadie está diciendo no, eso no, porque mire, esta, no, no, antes de por el Colombia. contrario. Antes por el contrario. Es mire, pero vos, oye, mire, González, antes por el contrario. El presidente del Atlético Nacional ayer estaba con Medellín, solidario con Medellín. Mm. Cuando lo entrevisté dijo. Es increíble, nosotros como Atlético Nacional no estamos de acuerdo con lo, con lo, con lo que le han hecho al Atlético Nacional, además a nosotros nos lo hicieron hace seis meses, nos lo trajo, nos lo hicieron a nosotros cuando llegamos del sur del continente de un partido de la, de la Copa Suramericana y a las 11 de la noche sancionaron al técnico Almirón. Cosa que también ya no lo hicieron hace seis meses y ahora se le hacen al pero Medellín. El no juega. No, pero, pero bueno. nosotros pero, nos sacaron pero... al mejor jugador sí, y por eso creían claro. que iban a ganar el Clásico pues, y, ahora, y no pudieron. Ahora, futbolísticamente, descompensado Medellín. Sacan al mejor jugador, sancionan al mejor jugador 10 horas antes que era Presidente Ricaurte y Nacional. se le lesiona al jugador Melo Macías. Eso no es la culpa. No es de Nacional que hayan sancionado a Ricaurti y que se haya lesionado Melo Macías. Dos bajas impresionantes tiene Medellín y tiene que afrontar el partido de esa manera. Pero como usted dijo, Rafa... Partidazo, goles, colores, sabores, multitud, pasen el estadio a pesar de que ese hincha entró y ya saben la sanción que le van a tener al pelado para que no entre tres años durante, un durante los siguientes partidos eh, en cualquier estadio del país y una multa de 10 salarios mínimos. Pero el empate realmente no le sirvió a los dos, porque los dos siguen por fuera de los ocho de Colombia, mi estimado Rafa Gómez. Bueno, muy bien, seguimos analizando el clásico Juan Diego Arroyave, buenas noches. ¿Quién tuvo la posesión del balón en el Clásico Nacional o Medellín? Muy buenas noches, Rafa Gómez. Saludos especiales para usted, para todos los televidentes, compañeros. 53% nacional, 47% el Medellín. Se vio una, un nivel superior en el primer tiempo para Medellín. Pero lo nivel, ¿Cómo? Lo niveló uy, nacional uy, uy, en el su segundo. El jefe lo va a regañar. Lo niveló nacional jefe en el jefe de escudería lo va a regañar. ¿Qué dijo usted? Lo niveló, ¿Que en el primer tiempo qué...? Él fue superior Medellín fue superior en Medellín. de posesión. Sí, sobre todo y en los dos minutos que debieron comerse dos goles. Y en si fue se... tan superior que en dos minutos, debieron comerse dos goles. En que se en, comió Instagram en el segundo tiempo superó sí, esa superior. cifra Atlético Nacional. Se salió de la fuga gol no muy bien. Pero hay cosa que hay es que escucharon. El señor Juan Diego Arraya, entre otras cosas, me dijo no. que había visto el partido en repetición. Y uno cuando lo ve en repetición, se ve no. que lo vio en repetición. Estoy hablando, el, el gol de Barcos a, a los estoy 30 hablando, segundos, Que tenía que ser gol? Es, eh, eh, eh, no. Eso no es importante. No, no, eso no es importante. Bueno, siga. No desvíe el tema de la numeración que arroja el Clásico. Porque es que lo que va a ser muy distinto, es que, a ver. es que no es que Medellín haya sido el dominador el que haya tenido la posición durante los 90 minutos, y sí, que el primer tiempo superó a Nacional en el tema de posesión, pero en el segundo tiempo Nacional fue el superior, Nacional eh, logró mantener cómodo, el 53% ¿no? de esta de, de la posesión y entonces por 47 Independiente de Medellín, lo que denota y demuestra el, el poderío que tuvo Atlético Nacional. Bien no gordos. hay que negar, un clásico, un clásico muy parejo. Decir la verdad Buen es clásico. Clave en este programa, decir la verdad. Sí, la que vos decís, por ejemplo. Bueno, sí, eh, la que vos decís. Muy parejo que el clásico. Vos decís permanentemente. Me parece que ambos equipos El dueño de la todo verdad. de sí. La gente salió, estaba tranquila en la tribuna. No se vio tanta tensión como en otros clásicos. Ya la gente va tranquila. Un clásico fue lo mejor que pudo arrojar esta, esta confrontación pero en lo futbolístico me parece que tantas opciones tuvo Medellín, tantas opciones tuvo Atlético Nacional y creo que también el resultado fue injusto para los lados del cuadro Atlético Nacional de acuerdo al nivel de opciones que tuvo en el arco eh, frente al arco del cuadro deportivo independiente de Medellín. Así que el nivel de jugadores va aumentando en Nacional, jugadores van entrando en el nivel, bien por Candelo, mire que sí puede jugar bien, si sí puede jugar bien Candelo, lo demostró ayer, ese es Candelo que quiere ver la hinchada, y por Medellín, mira Elvis Perlaza. Elvis, ese es el Elvis que quiere ver el hinche del cuadro deportivo independiente de Medellín. Bueno, muy bien. Saludamos a Andrés Cuello Núñez, el charrúa. Creo que este es tu segundo clásico, ¿no? Sí, ya, ah, ahora, pues, Buenas noches. Bueno, balance ese clásico. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, el tiempo en televisión es tirano y uno no puede decir el minuto a minuto, pero ya empezó mal el clásico. ...en lo futbolísticamente hablando... ...porque todo el entorno de la fiesta... ...de las banderas, de los hinchas... ...fue un lujo realmente y un ejemplo... ...a la altura de lo que es la historia... ...tanto de Nacional como de Medellín... ...pero a los dos minutos... ...debió haber sacado tarjeta amarilla... a ...Bismarck Santiago, el árbitro de la contienda... ...al señor Cano, cuando va de forma vehemente ...a cometerle foul a Sebastián Gómez... ...y eso perfectamente podía condicionar... ...a Cano en el resto del partido... ...empezó mal el clásico porque era amarilla clarísima para Cano. Pedido por el Medellín-Santiago. ¿no? Dos minutos 30, enorme atajada, enorme atajada de David González ante un cabezazo de barcos dentro del área. Rafa Gol se llenó, el gol estaba ahí, pero el hincha de Nacional se quedó con las ganas ante la gran atajada del arquero David González. Cinco minutos 30, gran pase desde el medio de la cancha de Candelo, que gana en velocidad Vladimir, y no puede definir ante la excelente salida de David González. ¿Por qué estoy haciendo el minuto a minuto para justificarles a ustedes, amigos televidentes, de que el partido fue parejo de principio a fin? Medellín aprovechó la pelota. ¿Cómo fue parejo. Ay, Medellín muy ocho que va a caer en desgracia. La vea, vea, vea, vea, vea, vea, ya somos, ¡Hombre, ya somos tres. Papito. Hombre, yo nunca, yo nunca he dicho esto. Cojan el final de la transmisión del partido para que escuchen al señor Charrúa. Es que vea, terminé, claro, ¿no? le llegó el guasado hoy. Con la orden pertinente tenés que decir que el clásico... Te falta fue parejo ¿Por qué no te a decir que vos superior de No, no, no. No, no, la No, de no. No, Argumente Sí. metiendo en el partido, sí. lo que pasa es que no le da no le da sí. a usted no le da sí. Mano, dos, no, para ayer, el no cambio, le da para analizar el partido no lo le da lo no le no, da para analizar yo lo lo entiendo, te llegó el whatsapp de rigor para que diga no lo que le está diciendo ahora te llegó la orden de rigor déjelo terminar señor González lo deja terminar durante la transmisión dijimos que Nacional perdonó a Medellín y le costó carísimo pero el partido termina siendo muy pero muy parejo porque Medellín nunca... Entonces, nunca, si fue perdonado, no fue parejo. Ya. Si Nacional perdonó, no fue parejo. ¿no? <risa> es que están saliendo con unas bajó, cosas increíbles. la cabeza creíble, ¿no? Medellín. Nacional hizo todo el mérito para llevarse el partido y Medellín nunca bajó la cabeza. Los goles de Medellín vienen de pelota quieta. Aprovechó muy bien la pelota quieta. Y Nacional jugando, y mejor inclusive, donde hay buena parte del partido que Nacional o superior, pero también hay una parte en donde Medellín Apareció y podía haber seguido de largo. Se equivocan los técnicos al efectuar los cambios de el comienzo muy grave que a un técnico brasileño le ah, hagan bien. goles de pelota quieta y fueron dos. Fueron dos, la no fue uno, fueron dos. <risa> no <y> fue <risa> uno, fueron ya, dos. Ya, De no, pelota quieta. Jugó ya. muy bien. Lo que quiero resaltar es que los dos jugaron muy bien. No, fue un ajá, partidazo. ¡Bravo! Fue un Eso se llama imparcialidad. ¿eh? Eso. Objetividad. ¿eh? Sí. No. Por... Charrua. Bueno, ¿Qué es que es no, no es que aquí está la contradicción. Si un mm. equipo somete a otro y le perdona la vida, somete, ¿cuál fue mejor? ¿Cuál fue ¿qué mejor? mejor? ¿Cuál señor, fue mejor? El partido terminó 2-2. Pudo terminar. Entonces, si Nacional terminé, fue sí, superiore, que debió haber ganado cuatro. Bueno, bueno, el partido y terminó, el, aquí y emoción. lo tuyo es muy interesante, por eso. Cada vez que hablas uh. es tan interesante que yo simplemente escucho y respeto. Vos tenés que hacer exactamente lo mismo. Yo estoy dando mi opinión, no te metas. Así de simple. Pero no lo hace. Dos a dos el partido terminó, y la verdad fue un partidazo, nice. digno de la historia de los dos. Nacional tuvo chances, perdonó, no las hizo. Enorme David González. Del otro lado, Medellín. También tuvo oportunidades. Cuadrado se la cerró. El gol que erra Mosquera en el mm. primer tiempo. De eso hablé. No lo erra nadie. Mm. No lo erra lo nadie. Lo erró Duarte en Copa Libertadores. La verdad, y... Lo de Mosquera y Tipton. No, sí. no, el de Duarte fácil. era más fácil. el de Duarte era más fácil. Lo me malo. siga tocando. No me siga tocando. Porque estoy herido señores. Y oyendo lo que estoy oyendo me hiere más. Bueno, Qué, ¿Qué cambio, ahora sí ya. estoy convencido que la vía WhatsApp... Sirve para dar ¿verdad? instrucciones. No va a tener. Le, no, no, ya, ya, ya. Amarilla, amarilla, amarilla porque, amarilla porque usted la, se sobrepasa. La, no. la palabra la tenía el señor, no usted, y se le metió tres veces. El señor nunca lo interpeló. Bueno. ¿Ya terminó Charrúa? Sí, porque si no voy a, voy a seguir hablando con Luciano hasta la una de la mañana. No, ya quiero, el, el programa dura una hora no nada más. más. Bueno, vamos a la pausa comercial se y ya regresamos con ustedes. ¿Cómo es efectivo el WhatsApp? Estamos en el superdebate a través de que te ven grande. No olvide este debate de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde, son 3 horas de pura candela en 910 a.m. o a través de cualquier eh, desde cualquier rincón del mundo nos pueden sintonizar www.rafagol.live, nuestra emisora virtual. Bueno, al final del juego hicimos la elección de quién fue el jugador de la cancha para entregarle el trofeo Luciano, si no entiendo, si no, no estoy mal, votó por Perlaza. Sí, Perlaza. porque ese gol ah, que hizo, sí. votó por Perlaza, e ese gol que ay, hizo, ay, ay. que no lo repetimos. querida, Esto votó, por Perlaza. ¿Cómo votó por Perlaza. ¿Cómo votó por fútbol. Jugando fútbol fue de lo peorcito. Ah, ¿cómo? Jugando fútbol. ¿Y por qué no, votaste no, por él? Pero no. ese gol que hizo... No, no, no, jugó muy bien Perlaza. Ese sí. gol que No, no, que hizo lo que hay que escuchar que acá. Es esa antología... No, no, no. Es mucha sí. risa, lo que hay que escuchar acá. Bueno. Que fue lo peor del partido, pero yo voté por él. Al final del juego elegimos entre todos a Perlaza, Elvis Perlaza. La figura del campo habló así con Don Elkin, la voz. Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular trofeo al hombre de Cartagena, ya de corazón rojo, Elvis Perlaza, el que anotó un soberbio golazo en el empate Medellín 2, Nacional 2. Elvis, octavo gol en su historial o me equivoco. Sí, yo ocho goles y bueno, eh, gracias a Dios que, que fue hoy en un lindo clásico donde el equipo tuvo actitud. Por ahí de pronto nos equivocamos, ellos nos cobraron, pero el, el equipo siempre tuvo la convicción de, de poder remontar, pero bueno, se consiguió un empate y toca ahorita pensar en Envigado y seguir creciendo. ¿Ya había anotado de tiro libre? No, no, es el primero que anotó de tiro libre. ¿Y por qué se atrevió? Eh, pues ya lo venía trabajando, todo fue esfuerzo, un trabajo, a una confianza que me dio primeramente Ricardo Calle, que vio que le pegaba bien y el profe ya después yo esa forma como le pegaba y, y lo tuvimos entrenando todos estos días y bueno el medio que, que me daba la confianza para pegar ahí de, de cerca al arco ¿Fue justo el marcador? Pues la verdad eh, fue justo porque los dos eh, siempre fuimos al frente quisimos buscar el partido y yo creo que fue un empate no muy bueno para los dos, pero que deja tranquilo a, a, a, a nosotros, nuestro equipo, que podemos crecer y que tenemos buen fútbol para seguir creciendo. ¿Qué piensa de esta afición espectacular donde las dos aficiones comparten y no pasa nada? no oh, eh, Es lindo, es lindo y ojalá siempre vivamos en paz eh, en los estadios y, y bueno, esperemos que el próximo clásico sea muy lindo también. Pues le entrego este espectacular trofeo de grabados artísticos Rafa Rafa Gorrado y Televisión, ¿dónde lo va a poner? Oh, ahí en toda la sala, eh, la verdad muchas gracias al reconocimiento de ustedes, eh, espero seguir creciendo y ojalá podamos eh, darle mucha alegría a todos los hinchas que nos... ¿Cómo se no llama de el peinado? Oh no, es él... El... Porque yo siempre, a mí me dijeron, Elvis se mantiene con él parado y sí, el cabello parado a toda hora ¿no? Sí, me gusta así, me gusta ¿Sí? así sí. Sí. El beso de la modelo 321, señor, bendiciones, que Dios okay, lo bendiga muy Amable, ¿cómo me dijiste? Gracias, muy amable. Ah, hasta luego, hombre. Ahí estaba. Este es el superdebate. debate. Buen jugador. Marcó de tiro libre. Dele cambio a Rafa Gol, señorita. Cambio, Rafa. Cambio. Bueno, espectacular golazo el de Elvis Perlaza. Como dicen, la colocó en todos los 90 grados. Allá donde el carpintero coloca la escuadra. Allá la metió. Imposible para. Allá no llega ni Superman. Don Luciano. Por eso le di figura de la cancha. Pero si fue a hablar de fútbol, fue lo peorcito del clásico. <coughs> y a propósito de la solidaridad que muestra el doctor Juan David Pérez con el Medellín y el caso Ricaurte. ¿Cuándo va a ser solidario con Atlético Nacional? Me contaron por ahí, no sé si es cierto, que se dejó meter <coughs> el clásico próximo, que ya viene por ahí cerquita, para las 3 de la tarde un viernes. Ah, no, un viernes sí, fatal. Sí, no, sí, sí, sí. Eso sí, es sí, para sí, un sábado sí, o un domingo. Pero... Sí. Y además de eso, juegan el sábado, el domingo, el fin de semana. Oiga, no, pero la, oiga, pero la isla de Gilligan no es solamente para algunos, también para el señor González. ¿Cómo así, hombre? Hace 15 días se determinó en el arreglo que hicieron Nacional y Medellín después de que eh, tenían que jugar ese clásico. Medellín se prestó para, para aplazarlo. que por qué? No, porque ¿qué porque no los señores estaban en Copa Libertadores. ¿Qué es esto? Que estaban en Copa Libertadores. No ¿Cuándo, las juegan Copa Libertadores? ¿Cuándo juegan la Copa pero Libertadores? No ¿Cuándo juegan la Copa Libertadores? ¿Cuándo la juegan? No, pero y, jugamos y de, a la Sudamericana y, de y, y usted ni, y ni el, siquiera puede ganar y, y el partido, el segundo, porque cambiaron, trocaron la localía. El segundo partido quedó hace 15 días para el 25 de abril. Día viernes, y el señor hora viene a despertar a esta hora para decirnos la gran chiva que Nacional juega un viernes. Ah. Pero un no caso, a las 3 de la tarde, un viernes a las 3 de la tarde, un clásico. ¡Claro que la hinchada de Nacional va a ir masivamente! Ah, entonces Vamos a ir masivamente, entonces, pero, no, ah. pero no es justo que un presidente permita eso. El clásico es ideal, un viernes a las 3 de la tarde. Siempre y cuando sea festivo y aquí los viernes festivos son los viernes de Semana Santa. Señor Osorio. Velosa. El señor Velosa. No, no, no, sé. no. No Oiga, te pero, No, te no, no ¿Cómo te así, pero así, ¿cómo así. Cómo así? ¿Acaso ah, ah, ah, no, no, no, no, no, no. ¿Acaso, pero, acaso no, me ve así no, debajito pero, de bajito? No. No, no, no, me no. No, no, No, no, no. El buen partido después del minuto 20 en adelante, eh, haciendo hombre. centros buenos, bien perlas y mañana va, en la calificación va a tener una buena calificación. Por el cuando gol. A, por bien el bien gol. por la solidaridad del Atlético Nacional presidente Juan David Pérez con Medellín. Bien, segundo, Medellín completó, y hay que decirlo estadísticamente, 25 fechas de invicto, 372 días sin perder en el estadio Tanasio Herardo. La influencia de jugadores de experiencia en los dos equipos fue lo que marcó mucho la tarde del Clásico, como el caso de Hernán Barcos en Atlético Nacional. ...y el caso también de Germán Ezequiel... cano de independiente de Medellín... ...esos jugadores indispensables en sus escuadras... ...y también entregaron mucho en el clásico... ...para aportarle al buen espectáculo... ...que se vio en el final. ...a ver señor Osorio... ...a ver, Osorio, rapidito, dos. A ver ...dos minutos treinta y ...osorio dale, Osorio, Osorio dale, che. ...ante cabezazo de barcos... ...para Nacional, anótela Luciano, para no, Nacional... Yo a nada, ah, yo ...gran yo pase en el medio no de la reyes. cancha de Candelo... Ah, ...gana en velocidad Vladimir... ...segunda para Nacional... ...gran pase de Castro... A Perlaza, pase rasante al área. Castro remata, rebota. Una. Y sin arquero, mosquera. Primera Una. para Medellín. Ful de a Gómez en la media luna. Aquí se nos toda la noche. No, pero toda es, la la noche pero, es así bueno, pero es así el partido. Pero Eso te quiero mostrar. Porque jugada, el se equivoca. Jugada, lo que realmente Osorio pasó. Dos ya va a repetir. No, Osorio 2 no. ¿Cuándo? ¿Por qué dijiste Deja, no. que Nacional le perdonó Pero perdonó Nacional y le costó carísimo. Es que esa, e, ese es mi cuento. A eso voy. ¿Por ¿Por qué? Perdonó Nacional, Nacional bueno, y ya le costó carísimo. Déjalo terminar Perdonó Nacional y le costó carísimo. Eso fue lo que pasó ya Hay más jugadas, hay, hay mucho más Salvo Lo que cuadrado. pasa es que si voy a hacer jugada por jugada Mañana lo voy a hacer, prometo En no, AM9 no, Mañana lo que voy a hacer jugada por gente, jugada ya para, saben, para que no. usted se dé cuenta pero, va Que llega temprano y lo hacemos bueno. Perdonó Nacional y terminó siendo parejo Bueno, mañana nosotros hacemos programa En sí, el, vamos el, a el 9 días Porque se lo dispone Osorio Ya, ya, ya, usted no sé Si se quiere ir González, digamos Bueno, entonces mire ¿Se quiere ir a jugar billar No, usted también, a María para Sorio. Eso, eso. Quiere ir a no, ya Ya ya me ya, no, ya, ya, ya, seguro. Se eh, mañana en todo el ar, 9.10 a.m. de 12 del día, 3 de la tarde, calificamos uno a uno los jugadores. Cada uno da la votación. Eso siempre lo hacemos después de los partidos. Pero mañana vamos a calificar. Por ahora, vamos con los hinchas de corazón. Así hablaron los hinchas de corazón al final del juego con Don Elkin. La Bo. Señoras y señores, cortesía cron, entregaremos la gorra oficial de los mejores, los hinchas de corazón. Partidazo, estadio casi lleno, empate 2-2. ¿Qué más pide la afición de Antioquia? Opinión. Pues interesante porque los dos salieron, pues ninguno salió mal. ¿Y usted qué dice? Pues obviamente me hubiera gustado más que hubiera ganado Medellín porque pues es sí. mi equipo, pero pasé bueno. Pasó bueno, un besito, un besito, Darío, un besito. Sí. Cortesía, Funcron, le entrego la roca y la verdolaga, mi estimado Jackie. Ahí están la gorra oficial de los hinchas de corazón, se va para la casa, no vayan a ir para otra parte. Opinión del partido rojo. Pues el partido estuvo, un estuvo bueno, aunque Medellín estaba un poquito mal, pero jugamos bien. ¿Usted qué dice, verdolaga? No, que si Barco no le hubiera parado al último con la mano, hubiéramos ganado. Un abrazo entre ustedes, hombre, que son antioqueños, son de la tierra, qué bonito. Son los hinchas de corazón, los de la tierra, los mejores. Opinión, Verdolaga. No, pues, partido bastante difícil. Difícil, ¿usted qué dice rojo? No, no, pero en Medellín muy regular, esos, esos centrales muy regular, ¿no? Era para que... Partido hoy era para que perdía Medellín. Oiga, sí, sí, sí. usted es verde y rojo y no hay problema, ¿cierto? No, ese es mi hijo. Ah, es su hijo. Sí. sí. Claro. Y el papá es rojo y usted verde, ¿por qué? Por la familia de mi mamá. La familia vea. Sí. Cortesía Funcron, hincha de corazón verdolaga le entrego esta gorra y al papá le va a dar una mejor. Muchas gracias. Hincha de corazón, ¿cómo le parece? Muchas gracias, muy bacana. Gracias. Un abrazo, un abrazo papá y hijo. Son hinchas de corazón de la tierra, vea cómo pasamos de bueno. le gustó el partido? Muy bueno. Sí, ¿y usted? Sí, se dividieron honores, estuvo bien. ¿Cómo se llama a su novio? Checho Cano. ¿Y su novia? Liliana Jurado. Dale un besito ya. Mm. Ya, ya, ya. Ah. Joven, el partido. Muy bueno, un buen partido. Sí. Peleado, Peleado, luchado y un buen un buen empate. Te presento un amigo verdolaga. saludalo. No, oh, somos amigos los no robos está, y los verdes. No. Aquí no hay hecho. enemigos. Bueno, ¿y a usted le gustó el partido, Juan Carlos? Eh, sí, me gustó. ¿Sí? hubiera querido ganar, pero bueno. ¿Y qué dice María Adelaida? Ay, me encantó. Sí, eh, claro empate Sí, con... se sí, iba perdiendo todo el partido, claro, para pues no, estar feliz. No, claro. eso era uno, uno. No, empate con sabor a triunfo. Oiga, les voy a dar de agorra, pero ¿sabe qué? Usted se pone la roja y usted la verde. Ay, cortesía vale. Funcron. Sí. Listo, de una. Bueno, ya póngase Ay, bueno, esta, bueno, esta roja, esa es la roja. Bueno, y esta es la verde, pon. Este no, no, no, pero tiene el escudo ah, hermano. Oiga, este Juan Carlos Sierra. A ver, eh, póngase Eso. Se, se, se está bonito. Vean. Ahí está. Yo soy roja, roja. Y yo sí. soy verde, verde, verde. Sí. Vea. A ver, yo veo. A ver, yo veo. Están bonitos sí. los dos pero pechitos. Somos amigos, estamos en paz. Y nos queremos, nos Somos, somos cabios, amigos, somos colegas, amigos. somos todos. Ella es roja y yo soy verde. ¿Usted cómo se llama? Susana. ¿Y usted? Juliana. ¿Y usted? Salomé. ¿Y usted? Luciana. ¿Usted hincha de quién? Del Medellín. Y usted. Medellín. Y usted. Del Nacional. Y usted. Del Medellín. ¿De cómo se llama? Luciana. Luciana. Y yo tengo un amigo que llama Luciano y es verde y Luciana es roja. Vea, abrácenla. La verdolaga, a ver, un abracito para ustedes. Es que esto es de la tierra Antioquia. Un aplauso, muchachos. A usted le gustó el partido. Excelente partido, la voz. Sí. Fue un clásico muy emocionante. Sí. El empate fue lo justo. ¿Y usted qué dice verdolaga? Así deberían jugar en todos los partidos, no hacerse matar solamente en los clásicos, sino en todos. Esta cachucha de hinchas de corazón es cortesía, funcron, está bonita, ¿cierto? Sí, muy bonita, además con el escudo verde, lo máximo. ¿Usted ha visto a su novio de cachucha? Sí, claro. Ahí lo va a ver. ¿Cómo? <risa> me quedo pequeña, pero... No, usted, usted es como cabecilla grande, pero no hay problema. Es la gorra oficial de los hinchas de corazón. Hagamos un paneo. Vea, señores, hinchas de corazón, venga, venga, usted, qué? usted a ver, usted qué me va a decir. Que cogiste el marcador? ¿Yo qué le dije? Dos dos se va a quedar, ¿Cierto? sí, señor. Me cogí la polla. Y a Luciano y al sí, otro. Sí. sí. que le hagan caso. ¿Quién se cogió la polla? Usted. La voz se cogió la polla. Aquí terminamos con los hinchas de corazón vea, los antioqueños de la tierra. Un aplauso para ustedes, los mejores de este mundo. Bueno, por los hinchas de Nacional, de Independiente Medellín, que hablamos sobre el empate 2 Medellín, 2 Nacional. Esta pausa y ya regresamos con ustedes. La pausa la hacemos a nombre de Mr. Villar, ofrecemos las mejores marcas, importamos más de 1200 artículos para que disfrutes del billar del Villar Pool. Mr. Villar distribuye la mesa profesional San, escogida por los campeones del mundo y el paño Simonix, el oficial de la Unión Mundial del Villar. Estamos en el Centro Comercial Shanghái, local 302, Info 444-3111. Y estamos también con Full Chrome, donde le damos la mejor estampado, sí, señor. Full Chrome, soluciones en screen, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más. Si buscas, si buscas, claro, desarrollar tu marca, estampar, Campañas publicitarias, políticas, llámanos, llámanos, llámanos, llámanos. Funcron, 16 años estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampados-funcron. Y Hotel Cabo de la Vela.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 Seguimos en el super debate aquí a través de Teleantioquia, TV en Grande y no olvide este debate de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde, 9.10 a.m. en la ciudad de Medellín, la voz del Río Grande y también si usted en cualquier rincón del mundo donde esté www.rafagol.ly Don Arbeláez, buenas noches, aquí llegó el hombre del termómetro, ya tiene los resultados, la tabla de posiciones, próxima fecha. ¿Cuál fue el equipo más taquillero y la plaza más taquillero del fútbol en Colombia? Buenas noches, Rafa Guilherme, presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 10 del campeonato colombiano. Buena presencia de público en los estadios del país. La principal estuvo en el Clásico, donde asistieron 33.751 espectadores. La segunda en el Estadio del Equipo Deportivo Cali, con 22.070 espectadores. Y la tercera en Santa Marta esta tarde, con 12.140 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero, en la ciudad de Cali con 185.539 segundos en Medellín, 177.925, tercera en Bogotá, 116.805 espectadores. El equipo con más asistencias América con 114.805 espectadores. Los resultados de la fecha número 10, Medellín 2, Nacional 2, Cali 0, América 1, La Equidad 2, Patriotas 2, Envigado 1, Río Negro Águilas 1, Once Caldas 0, Pasto 1. Los otros resultados, Magdalena 1, Junior 1, Huila 1, Tolima 5, Jaguares 0, Petrolera 0, Bucaramanga 1, Cúcuta 0 y el partido Millonarios contra Santa Fe quedó aplazado para el día 28 de marzo. La tabla quedó así, primero Millonarios 20, Don Velosa, segundo Cúcuta 20, tercero América 20, cuarto Junior 20, quinto... Tolima, 17, sexto, Cali, 16, séptimo, Patriotas, 16, octavo, Envigado, 14, noveno, para Petrolera, con 13, 10, para Pasto, con 12, la casilla, 11, del campeonato colombiano, para Magdalena, con 12, puesto 12, para Nacional, con 11, 13, la equidad, con 11, 14, Bucaramanga, 11, 15, 11, Caldas, con 11, la casilla, 16, para Medellín, con 10, puesto 17, para Jaguares, con 9, puesto 18, Huila, con 7, penúltimo, Santa Fe, con 6, y el último es... Río Negro Águilas con 6 puntos. Y la próxima fecha del campeonato jugará así: Junior contra Huila, América enfrenta a Jaguares, a través de media 11 Caldas, Patriotas será rival de la Equidad, Río Negro Águilas enfrenta a Bucaramanga y los partidos Pasto contra Millonarios, Cúcuta enfrenta a Nacional, será el próximo sábado a las 5 de la tarde, señal abierta de TV para el país, Petrolera contra Cali, Tolima enfrenta a Magdalena y Medellín será rival de Envigado el próximo domingo. A las 4 de la tarde, señal cerrada de televisión para El País. Pero en mitad de semana se vuelve al partido aplazado entre el equipo atlético nacional enfrentando al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot a las 7 y 30 minutos de la noche con señal cerrada de televisión para El País. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, don Carlos Alberto Arbeláez. A ver, las conclusiones del clásico. Comenzamos, Luciano. Innegablemente a mí... pues ¿Qué se puede esperar del escuadrón rojo? Pero yo no voy a pedir justicia para el fútbol. Si no hay justicia para lo que tiene que haber, ¿cómo se puede esperar justicia en el fútbol? Y ayer, obviamente, en la cancha de la Tanazo Girardot, la justicia, como en toda la actividad de, de nuestro país, brilló por su ausencia. Seguro, seguramente a la gente le gustó porque hubo cuatro goles. Yo que miro con otra óptica el fútbol... A mí me gusta, así sea, ganar 1-0, no, que no me hagan gol, no permitir gol y ganar 1-0. Pero el partido, en términos generales, fue bueno y bien jugado. Un partidazo, y lo decía ayer también, que eh, fue un ejemplo para el resto del país. Yo creo que en Colombia disfrutaron todo el mundo ese partido eh, dentro y fuera del estadio, fuera de Medellín, fuera de Antioquia, ver un lleno a reventar realmente con, con, con, esa, con esa paz y con ese nivel de fútbol espectacular realmente. Hablar de pronto de que hubo mejor posicionamiento de uno, que hubo mejor posicionamiento del otro, lo que también sería injusto, que el marcador lo dice todo, el 2 a 2 demuestra lo que pasó en la cancha y que ambos equipos, tanto Medellín con los problemas que venía, demuestra su alza en el nivel futbolístico y Nacional en la misma tónica, en la vía de la de buscar acomodarse dentro de los ocho. Aprovechó Medellín la pelota quieta y Nacional supo jugar. Ambos equipos vienen bien, vienen de menos a más. Fue un partidazo, fue un digno espectáculo. Inclusive el estadio estuvo repleto y la gente se hizo presente. Pero ambos empataron y eso pesa en la tabla de posiciones. Bueno, muy bien. Llegamos también, ahora sí, la, Rafa Gol pensando en grande. La pregunta de esta noche, ¿cuál es el goleador histórico del Medellín? ¿Cuál es el goleador histórico del Nacional? Carlos Pérez del Hotel Quimbaya. Buenas noches, ¿cuál es la respuesta, caro Hola, ¿qué tal Rafa Gol? Soy Carolina Pérez, encargada de las relaciones públicas en el Hotel Quimbaya. La respuesta del día de hoy es Jorge Horacio Serna con nueve goles en el Independiente Medellín y Víctor Hugo Aristezábal con diecinueve goles en el Atlético Nacional. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol goleadores de la tierra en los clásicos el clásico de los compadres Hotel Quimbaya, ¿dónde queda el Hotel Quimbaya? El Hotel Quimbaya estamos ubicados en el occidente antioqueño, especi especialmente en San Jerónimo, Antioquia. ¡Qué maravilla! ¿Hay promociones en el mes de marzo? Sí, tenemos promociones en semana desde 70 mil pesos y fines de semana desde 160 mil pesos con alimentación incluida y el uso de todas las instalaciones. ¿Y qué atracciones hay? Tenemos nueve piscinas, discoteca sauna turco, piscina <coughs> de agua natural, zona de hamacas, mejor dicho tienen que ir y conocerlo para que se antojen y nunca quieran salir de allá. ¿Un número telefónico para la reservación? Sí, claro, 858-2025. Ahí estoy con una mamacita relacionista pública del Hotel Quimbaya. Yo, usted sabe que yo cuando voy a piscina uso el traje de dos piezas. ¿Sí? sí. Ay. Las chanclas y las gafas. Voy para el Hotel Quimbaya, que se queden trabajando los muchachos de Rafagol. Chao. Chao. Muy bien. Por favor, un número, Luciano. Vamos al sorteo. Un número del 1 al 223. 52. El número 52 corresponde a Rubenay Cifuentes. En el municipio de Sabaneta, cinco personas ven el programa, cuatro hombres, una mujer. Don Gustavo. El número 13, el de Perlaza, que jugó <coughs> horrible. Álvaro Gil. El señor Álvaro Gil en el barrio Buenos Muy Aires. Bien. Seis personas ven el programa, cuatro hombres, dos mujeres. Señor Velosa, el 199. El 199 corresponde a Henry Agudelo en el barrio Guayabal. Siete personas ven el programa cuatro hombres tres mujeres. El 74. El número 74 para Wilson Zapata en el municipio de Envigado. Siete personas ven el programa tres hombres cuatro mujeres. 22, dos, dos, Rafa, 22. El número 22. El señor Saúl Lopera en el barrio Los Colores. Seis personas ven el programa, tres hombres, tres mujeres. Vamos al chat, don Elkin voz Del 1 al 799, respondieron bien la pregunta de Pensando en Grande. 359. 359, gana con nosotros Alexander Monsalve, es el, el ganador. Y 701. 701. Diana Lopera, ganadora también a esta. Bueno, alguien que este, puede... Eh, eh, Llamar al 230-9818, ahí les entregan los <coughs> premios. En los el guantes. Teléfono. Y los guantes que lo acaban de ganar. Bueno, vitrinazo, Luciano, ¿usted para quién tiene vitrinazo? Sí, señor, para doña Milena Montoya y familia, para la doctora Nelly Holguín y para mi hermano de corazón y de alma, John Pin Suárez. Diego Borges, Adriana Echavarría, Jorge Lealdo Manco, hincha de independiente de Medellín, Juan Manuel Parra, otro hincha del Medellín en Gómez Plata. Para Manuel Moreno, concejal de Medellín, Mauricio Toón, Daniela Ochoa, Jorge Pareja, Caterín Caballero y Gustavo Santamaría. Para el número uno, Jorge Londoño, para Juan Vázquez, en envigado hincha de Nacional, para todos los muchachos de Royal Barber Shop, Norwin Johan, para Giovanni, para Hugo Carvajal en Conérico de Estados Unidos y para Daniel López que nos visita acá del el municipio de Abejorral. Para toda la gente de Comuna 13 que nos recibió realmente de manera espectacular este viernes, para la gente de DirecTV, la gente del Hotel Cabo de la Vela y para todos los que nos escuchan todos los días en AM910, La Voz del Río Grande. Para nuestros amigos de la institución educativa Carlos Enrique Cortés, en el municipio de Itagüí está la fotografía para su rector Sergio Cortés, porque por estos días celebran un año de estar haciendo proceso de convivencia con sus estudiantes. Jorge Gutiérrez, hincha de Atlético Nacional, que se recupere pronto de parte de su señora y de nosotros, de doña Adriana Mesa también y también para Checho Cano, allá en Todelar. Un saludo muy cordial. Bueno, se me quedaba también en la isa agradecerle a la gente del barrio La Independencia, la Cancha 1, la Junta de Acción Comunal. Esta semana estuvimos realizando el viernes el programa en directo desde allá. Muchas gracias por la colaboración. Lo mismo a la gente de Directive y también para Mario y Marión de Funcron, que no pudieron así acompañarnos esta noche. A todos ustedes muchas gracias, nos, nos acabó el tiempo. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga a todos, permiso.